Si los altos niveles de azúcar en sangre han dañado los nervios que van a la piel, es posible que se suden menos y que la piel se reseque y agriete. La piel dañada se infecta más fácilmente cuando se tiene diabetes. Por eso los diabéticos tienen mayor riesgo de tener infecciones por bacterias, por hongos y picores.